Continuando con el módulo de convertidores para energías renovables y tracción, hablemos de las energías renovables. Uno de los principales intereses y desafíos de la humanidad en el reciente tiempo es el uso de las llamadas energías renovables limpias o verdes, a partir básicamente de dos tipos de energías que son las más utilizadas, la energía solar y la energía eólica. Entonces, diferentes aspectos como el cambio climático, la contaminación ambiental y los recursos limitados de los combustibles fósiles han generado enormes esfuerzos de investigación y desarrollo dedicados a las energías renovables o verdes. Tal tenemos los protocolos de Kioto con respecto a la contaminación, al efecto invernadero, lo cual han desarrollado la energía alternativa o energías verdes. Estos esfuerzos se enfocan principalmente en las fuentes de energía renovables, sistemas de generación distribuida y conservación de, la, de energía en una variedad de sistemas como accionamientos industriales y vehículos híbridos, donde uno de los primeros conceptos fue el ahorro energético, muy utilizado actualmente y en donde la electrónica de potencia ha jugado un papel importante. Las fuentes de energía renovables pueden ser clasificadas en dos tipos, sustentables e intermitentes. ¿Qué son las fuentes de energía sustentables? Son, por ejemplo, las plantas geotermales, hidráulicas y de biocombustible, la energía se genera o se concentra de manera similar a las centrales eléctricas tradicionales o a las refinerías de petróleo y el papel de la electrónica de potencia, en este tipo de energía es bastante reducido. En cambio, las fuentes intermitentes, que incluyen el viento y los sistemas fotovoltaicos, se caracterizan por tener salidas variables y aleatorias, esto hace que la electrónica de potencia sea de vital utilidad para el aprovechamiento energético de este recurso y de su interconexión con el sistema de potencia. Los convertidores de electrónica de potencia tienen la función de acondicionar los niveles de tensión y de frecuencia para su acoplamiento a la red de potencia, así como de controlar el flujo de potencia de la fuente renovable al sistema entonces las granjas o plantas de energía solar reducen notoriamente el problema de la intermitencia de la luz proveniente del sol al concentrarla mediante espejos parabólicos con la finalidad de calentar líquidos específicamente sales de florudo que pueden alcanzar temperaturas superiores a los 700 grados centígrados con el fin de poder evaporar agua a vapor sobrecalentado y utilizar el mismo principio de generación de las turbinas térmicas. Entonces, esta energía térmica almacenada en las se utiliza, al igual que el calor del agua caliente subterránea de las plantas geotérmicas, en generar vapor sobrecalentado para impulsar una turbina que acciona un turbogenerador. El seguimiento del punto de máxima potencia. Denominado MPP, Constituye una parte importante del proceso de control y conversión de energía solar y iónica. Porque nos permite extraer la máxima de potencia de la fuente renovable en un momento determinado. Entonces... Para un nivel de irradiación solar determinado sobre una celda, el MPP determina el máximo de tensión y corriente, es decir, el máximo de potencia que puede ser extraído en la celda. En la figura vemos una celda a la cual le incide sombra. A medida de que la sombra va avanzando a lo largo del día, recuerden que la posición del sol varía minuto a minuto y va a depender de la estación, del año, vamos a tener mayor o menor energía en el panel. Tenemos que el panel completamente irradiado es capaz de aportar 8 amperes, pero con un, con un ambiente donde está 50% nublado, esto puede disminuir a 4 amperes. Donde tenemos sombras parciales, también puede disminuir de 4 a 2 amperes o a 6 amperes. E inclusive, si está completamente sombreado, la salida puede llegar a cero. Por eso es que hablamos que la fuente de energía solar, a través de paneles fotovoltaicos, es intermitente. Puesto que va a depender del ángulo de inclinación, la hora en la que estemos haciendo la medición o la toma de energía el nivel de nubosidad o sombra sobre el panel, así como la estación en el aire. Este mismo fenómeno se produce cuando estamos hablando de generación eólica. Del mismo modo, a una velocidad de viento dada, el coeficiente de potencia de un aerogenerador alcanza el máximo de su función ...dependiendo de la velocidad de la punta de la pala y su ángulo de inclinación. Aquí lo tenemos para distintas velocidades de viento... como la potencia mecánica va cambiando. Es importante mantener el MPP para poder obtener el máximo de potencia... ...para un nivel de velocidad determinado. Esto se logra cambiando el ángulo de inclinación... ...con que el viento incide sobre la pala adicionalmente del perfil aerodinámico que ésta pueda tener. Entonces recientemente la infraestructura eléctrica ha comenzado a cambiar. Además de las plantas de gas térmicas y cáulica, ...los sistemas de generación distribuida emplean una variedad de fuentes renovables reduciendo la demanda de combustible fósil y el daño ambiental. Aquí lo tenemos en la foto. Paneles instalados en los techos de las viviendas. Granjas eólicas y solares interconectadas a través del sistema de potencia para poder obtener o reducir el consumo de combustibles fósiles que son altamente contaminantes para el ambiente. Entonces, en zonas sin acceso a la red eléctrica, lo que denominamos generación aislada, con ubicaciones remot remotas o numerosos subdesarrollos, subdes las microredes de energía se forman a partir de fuentes renovables y no renovables y dispositivos de almacenamiento de energía. Tales son los casos de las islas, por ejemplo. Usualmente se utilizan generadores diésel y baterías eléctricas con la finalidad de suavizar las variaciones temporales de la fuente de alimentación. Por la gran cantidad de fuentes de distinto tipo, cal, clasificación e intermitencia para operar de manera eficiente y armoniosa, la energía eléctrica generada debe someterse a varios tipos de conversión y control para poderla utilizar. Ya hemos dicho, el viento y el sol cambia a lo largo del día. Es decir, la potencia que puedo extraer de esta fuente renovable cambia a lo largo del día y no necesariamente se consume toda en un momento de carga. Recordemos que el perfil de carga también varía con la hora. Las costumbres humanas cambian el consumo energético a lo largo del de día. Es decir, el exceso de energía que en un momento podemos obtener del MPP es necesario almacenarlo para poder utilizarlo en el caso de energía solar de noche o en el caso de energía eólica cuando el viento no es capaz de mover el aerogenerador. Eso se hace a través de bancos de baterías o en bancos de almacenamiento, como pueden ser las pilas Tesla, que permiten el almacenamiento de energía a través de energía cinética en máquinas de alta velocidad de reluctancia. También existen otras maneras de almacenamiento, como pueden ser las instalaciones subterráneas, a través de calentamiento, o simplemente el bombeo. ...de agua a una represa superior para después, su turbina, para después turbinar este exceso de agua para la generación de energía. Es decir, las energías renovables, al ser intermitentes, requieren, en la mayoría de los casos, procesos de almacenamiento para poder utilizar el exceso de energía en un momento dado, en los momentos de picos máximos de carga o en el momento cuando la energía no está disponible. La electrónica de potencia constituye un componente vital para el control y uso de la mayoría de los sistemas de, de energía alternativa o verde, pues la que me permite la conversión y acondicionamiento de la energía, bien para su almacenamiento o para su uso directo en el sistema de potencia. Entonces en este tema hablamos un poco de la energía renovable, tanto la solar como la eólica. Existen otros tipos de energía renovable como la térmica, la geotérmica, pero es, estas utilizan esquemas tradicionales de generación. Son la energía solar y la eólica las más utilizadas y las más disponibles en todas partes del mundo, sobre todo en los sistemas aislados donde en sistemas muy remotos, localidades remotas o aisladas, como pueden ser las islas, el uso de distintos tipos de energía permite la generación de electricidad. Recordemos que el uso de la electricidad es uno de los componentes vitales del desarrollo de la humanidad y el desarrollo de una civilización se mide en su consumo de energía per cápita. Un uso que debe ser eficiente debido a los altos costos de producción y las energías verdes son una alternativa para la disminución de la contaminación y del uso de los combustibles fósiles. Gracias por su atención y los invito a seguir con el próximo tema donde hablaremos más de la energía solar.